Seguimos aquí encontrándonos con amigos dentro de la Feria de Accesibilidad en su segunda edición. Ahora estamos con Javier. Javier, sí. eres el presidente de la Asociación de Sordos de Gran Canaria. Efectivamente. Cuéntanos un poquito cómo están viviendo este, esta feria. Bueno, pues muy bien, esta es la segunda vez que me toca venir y entonces pues para mí lo más importante que vemos es que las personas sordas pues puedan ver aquí la, lo fácil que puede ser la accesibilidad y que la sociedad reconozca realmente que cómo se vive el trabajo, el día a día de las personas sordas. Entonces nuestro objetivo es para continu, el, continuar y que la, la sociedad tenga una mentalidad abierta hacia las personas sordas y, y que realmente la, la discapacidad nuestra es una discapacidad invisible, no es una discapacidad discapacidad que no ves y entonces muchísimas veces nos encontramos no una barrera sino dos y tres barreras por eso otra persona que ve a una persona con discapacidad ah mira discapacitado y qué hago yo cuando me encuentro con una persona sorda pues nos vemos en la barrera de la comunicación por eso mismo pues gracias a las instituciones públicas que nos dan intérpretes que son los recursos humanos que tenemos pero necesitamos más para ello para poder una integración total dentro de la sociedad es mi derecho también como persona pues tampoco pues, podemos decir eh, eh, que, que tenemos un, una eliminación completa de la comunicación. Y entonces necesitamos mínimamente un, un apoyo de parte de toda la sociedad en general y de parte de todas las instituciones para eh, integración dentro de la educación y el trabajo, que es lo más importantísimo que yo considero que es hoy en día. Y tengo entendido que esa, esa reclama que tú estás ejerciendo... No se queda en palabras, tú lo llevas a cabo, creo que la asociación este año ha tenido una vida muy fuerte, distintos proyectos, coméntanos algo, alguna de las gran actividades que han tenido, algún detalle, algún proyecto. ¿A partir de ahora o de los que hemos hecho? De los que han tenido durante el año. Uy, bueno, pues hemos tenido éxito realmente en ¿no? el carnaval, pues podemos dar gracias al Cabildo, llegar a Canarias accesible, pues hemos podido, bueno, hacer un éxito maravilloso, un paso muy grande para nosotros dentro de la integración dentro de la sociedad al conseguir el tercer premio, la tercera dama. Realmente el premio no es lo que era, realmente lo que era la participación dentro de la sociedad y eh, ver solo eso nos, nos pareció y nos hizo sentir muy, muy contentos. Muy bien, Javier, pues nada, un placer como siempre hablar contigo, compartir el día con ustedes. Yo mismo igual que contigo y vamos a continuar vamos a continuar viéndonos no solo este año sino más años en más años adelante. en la próxima feria seguro